En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la representación de la velocidad frente al tiempo es una recta. ¿Vale? La aceleración lo que determina es la inclinación de esa recta. La velocidad inicial pues, determina eh, el punto de corte con el eje I. Ahí tenemos. Bien, pues si queremos calcular la velocidad media, debido a que esto es una función lineal y es una recta, se puede calcular directamente como eh, la velocidad inicial más la velocidad final partido por 2. Da igual el intervalo de tiempo que elijamos, incluso si la aceleración es negativa, que la velocidad media pues siempre se va a poder calcular de esa forma. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, es decir, que siempre es la misma. Por lo tanto, la aceleración media y la aceleración instantánea son la misma. La aceleración la podemos calcular eh, como la variación de la velocidad respecto al tiempo que se ha tardado en variar esa velocidad. Así que la aceleración la podemos calcular como velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo que tarda en cambiar la velocidad. Si despejamos en esta ecuación la velocidad final, pues obtenemos nuestra primera ecuación del movimiento para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora vamos a calcular la ecuación de la posición respecto al tiempo y para ello vamos a partir de la definición de velocidad media en física. Como estamos moviéndonos en una sola dimensión, es decir, en una línea recta, pues podemos omitir la parte vectorial. Así que la velocidad media será la variación de la posición respecto al tiempo. Lo podemos definir como posición final menos posición inicial, dividido por el tiempo que se tarda en pasar de un lugar a otro. Por otro lado, hemos visto antes que como la aceleración es constante y la representación de la velocidad respecto al tiempo es una línea recta, Podemos calcular la velocidad media como la velocidad final más la velocidad inicial dividido por 2, que es simplemente la media aritmética de las velocidades. Ahora, a partir de las tres ecuaciones que tenemos, vamos a deducir cuál es la posición respecto al tiempo. Bien, estas son las tres ecuaciones. Vamos a coger las ecuaciones 2 y 3 que son las de la velocidad media y vamos a igualarlas obteniendo la ecuación que tenemos en el recuadro verde. A continuación vamos a sustituir el valor que habíamos calculado de la velocidad en la expresión que tenemos. La velocidad final que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo la sustituimos en nuestra expresión. Si hacemos eso obtenemos la expresión que tenemos de nuevo recuadrada en verde. Y a continuación lo que queda es despejar la x de esta expresión que nos dará el valor de la posición en función del tiempo. A continuación se muestran los pasos.